Eh, que Fortnite a lo largo de la semana. O okay, que bueno, se escapa porque por la mañana. ¿Qué es eso? Lo hemos estado streameando. Hostia, ahora me intento matar, ¿no? ¿Qué es eso? Bro, una cabra. Es un cero. Eso no está en las películas, ¿eh? Hermano. Mierda, Sons. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Su santo diseño! flipendo ¡Aquí lo tiene! Aquí la tiene. ¿Qué debo hacer? ¿De verdad le quito eso? Y el otro, el otro, la otra magia. Por aquí no es, ¿no? Por aquí no es, gente. ¡Ah! luego en el aire! ¡Te le dirigió Oku. ¡Ni Goku, cabrón! ¡No! ¡Ah! Mira cómo te ve con la varita Mira, mira ¡Qué cojones, cabrón! Vaya mecánica es que tenía el juego Fuera de coño O sea, complicado no lo siguiente ¿eh? ¡Ah! Pumba, ¡A que te meto en la sartén, cabrón! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Qué animación tan guapa, ¿no? Toma mi cúm mágico, eh Le da con fuego, campeón Lo hace así plan, sacadillo, Increíble ¿Cómo? Eh, vale ¿Cómo? ¿Lo tengo matado otra vez? Se ha quedado bobeado, cabrón flipendo. Le meto dos flipendo con pan en el pecho A Pumba me carga de indie <ríe> Escúchame tú flipendo. No le da o qué? Gente, no le da ahora Me mata el cerdo ¿De verdad? ¡Liberlo! Vale. Vale, gracias por darle. Cuando cae, lenta, ¿eh? ¡Liberlo! No le da. Madre mía, el doblaje. El doblaje de juego. Por lo menos está todo lo, todos los. Todos los diálogos campeón. Luego están subtitulados. En plan, le, leíos. Con voces, Son las boyas. No llega, ¿eh? ¡Liberlo! Gracias. Gracias, carrepetas. Me hace gracia que esté tan bien, porque ya los juegos de ahora omiten esto de que los personajes tengan su voz y tal, eh, obviamente. ¿Cómo era? Triángulo. Y yo, ¿cómo era? ¡Hostia puta, tío! Levitar, levitar, evitar, evitar, evitar, evitar, levitar, evitar, levitar, levitar, levitar, tomar por culo. Personas que no saben actuar o niños de 7 años con una cantidad excesiva de LCD consumida. yo creo que es la segunda, campeón, luego. A ver. Vamos, dice. Eso, ¿Por qué le has dicho eso, campeón? LOL. El niño ya no quiere doblar las carripetas <risa> ¿Eso, eso qué son, ellos ¡Puto calvo! El de la... Es verdad, era ese pibe, claro Es que se ve muy raro en el juego El de la, el de la cara, ¿no? ah no, raro, es ese Que cambia hasta el señor de los anillos, ¿no? Hermano, ¿tú quieres decir, compadre, que la oh, Seta si Super Mario y te lo mete por el culo? ¡Ah! ¿y yo a que te lo mete por el culo! Que era un troll, ahora Pero un arco. ¡Ah! se ha quedado un poco. ¡Dios, Dios! Primera vez que muero en el juego, la, la, la última vez que espero ver esa animación. ¿Eh, ¿Cómo? <coughs> estaba María Teresa de Carcuta ayudando a Harry Potter. Le estaba dando mandanca de la buena, ¿eh? Esa señora sabe lo que se hace. Me había dejado un low de vida. Primera vez que muero en el juego, ¿eh? ¡Fuera de puña! O sea no sé llego aquí sin vida y obviamente el bicho este creo que le tengo que tirar la, la seta no alucinógena para que flipe y poder meterle un flipendo en el ano no cómo cómo andar troll cómo andar troll eh, puedo saltarlo me parece incómodo esa parte ¿Cómo abro la comora? ¡Ja, ja! Si es así ¿no gente? ¡Hostia puta cómo suba! ¿Por qué Harry hace eso? ja! ¡Píllalo! ¡Ja, ja píllalo. O sea, que tengo que hacer que estornude y ya está, ¿no? ¿Gente qué? ¡Ay! ¡Ah! Vale, entiendo el mecanismo absurdo de... Al del de ¡Ah! Ahora Entiendo ¡Ah! Qué cojones, cabrón, que me ganemos tan gracioso, tío. No, nada, nada, de locos. Eh, Harry de Harry Petas no mata troles, ¿vale? Eso, eso es más para. ya me entendéis, ¿no? Eh, Aragorn, eh. Ya me entendéis, yo.. Eh, Gandalf, el Frodo, what the fuck, yo? ah, o sea, me da dos, gracias. ¿Por qué suena así, tío? La, la mariposa. Suena como la ninfa. ¿Ves, amiga? sí, sí, sí, sí, sí. sí. ¡Ya me comí gato! ¡Sí, sí! Hermano, venga, te voy a buscar gato primero porque era un llorón, compadre venga, vamos para allá. hey yo, gato! Estaba el señor con gato, sentado en su tejado. ¿Loli, eso! ¡Qué potencia, no, Harry Petas! ¡Madre mía! ¿Dónde estás, señor gato? Gatito, ¿dónde estás? Me, me flipa que este tele dirigido el flipendo. Harry Potter chino eh, se comió el gato. De, de, de, de... ¡Oh! ¡Coño, había una rata! ¡Hostia puta! ¿Y eso? ¡No! Que todo te da una que... ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hay otra rata! ¡Ja! ¡Hijo de puta! Aquí abajo es donde vive Snake, ¿no? Este es el gato. ¡Tú este es el gato! ¡Ven para acá, anda! ¿tú quieres venir conmigo? Sí, sí, sí, ¿tú quieres venir conmigo? Vuela tú ¿Pero tú sabes de qué? De comerle el coño tú, tu que Digo, ven, ven pa' acá con la vecina Ven pa' acá Huele eh, bueno un poco de pescado, ¿no? Ven pa' acá Ven, misquis Ven, Michi. <risa> o sea, gato Isidoro Ven pa' acá, hombre Antes de que te ponga Harry Potter matando niños del Fortnite Completamente eh. O sea Dios, ahora que caigo. Me han sacado una de Harry Potter en, en, en Fortnite. O sea, no os extrañéis que este año lo haga, ¿eh? Sobre todo con Hogwarts Legacy. Por eso te, tenía ganas, ¿eh? Es happy, está súper guapo, mira. Eh, es que no puedo acercarlo. Esto es súper gracioso. El puto gato. Bro, pero ¿cómo te lo doy el gato? ¡Ven para acá! bichi! ¿Cómo le doy el gato al man? Mira que tú gatete. Ah, o sea, hostia. Magia al gato, gente. Cuidado, Harry, cuidado. Un cuidadinho. Ese niño parece que se muere eh, gracias Oh, yo me acuerdo de esa mierda, tío Sacaron mucho merchandising de esa cosa Eran de chocolates, tío Cuando era pequeñísimo, eh Os lo juro ¿Quiere ver el libro de Crom? Que no, claro que sí, cojones, toda la vida Esto era como un... Esto, esto, esto, esto, esto, ¿Esto era un nivel secreto? ¿O era un puto nivel no de Harry Potter, creo, no? ¿O no? Edgar Strugler ¿Ah? 1790 Inventor del chivatoscopio Chivatoscopio eh. Ajá Y ahora o sea, es, Ya está Solo esto Tío si eso, Yo no me acuerdo que lo completé entero ¿eh? Ni de coña O sea, me acuerdo que me, me faltaron como dos cromos Y uno de ellos era el de... Eh, de eh, bueno, bueno, ya me entendéis Gandalf de este, de esta puta película Qué cojones, bro eh, Vale, vamos a... Y eso, ZZZ Z, Z? O sea, la puerta duerme la puerta está durmiendo. Eh, eso se supone que. Ah, eso se supone que con la palanca, ¿no? <risa> ya decía yo, o sea, me he pegado el terrible tejarré para nada. Muchas gracias por el apoyito, tío. En el maldito. Eh, ya me entendéis. Harry Potter, que es duro de cojones traer un juego así. ¡Hostia! Uf, ahora viene el bicho. Un juego de play 1, pero siempre doy lo mejor de mí mismo, incluso. Tenía ganas de traerlo, no miento. Tenía bastantes ganas de traerlo. Creo que hasta aquí está el Cerbero, ¿no? Entonces, o está el troll y ese cabrón. ¿Tendrá un tiempo? Tío, ¿cómo pillar todas las grajeas, eh? Esa puerta Es de aquí donde se quitó la... Sí, no, la cerradura Dios mío, Howard, compadre Viene... Es que... Es que es que viene... Viene una puta mierda de... ¿Cómo llegó, tío? Ah, vale, por el otro lado Vale, olvidemos que eso Lo ha pasado a Harry Petas, eh ¿Qué cojones? Uf, no vean lo meganimo que tenía esto, eh ¡Hostia! ¡Wow! ¡A lo mora! ¡Mora del ojo! Uh. Si me la da así, soy Jesucristo, ¿eh? superestar, ¡Hostia, puta! Terrible perro, gente oh. Por hablar <risa> O sea, por hablar Tío, tío, tío, tío, tío, tío. pero ¿por qué no le pegas al que está? ¡A este, ese! ¡A ese! Sí. ¡Al de enfrente, cabrón, Harry! Muy bien, Harry, pégale al que no es Pero tienes una cacho de miopía Que flipas, bro, Harry Pégale a ese, perro se va para allá ahora ¡Wii! Madre mía, viajar y petas muerto gente A ver ¡Wii! Hostia I'm sorry bro, I'm motherfucking sorry Es complicado si tienes un finito de vida, no obstante Vale, me hago esta parte ya, así que si guardo Y nos vamos al Fortnite a grindar un poquito de puntos, obviamente Que también tengo ganas de entrar al jueguecillo que habéis dicho antes El, el de eh, crack, be, crack pepper chop Crape Shop, que está muy guapo, ¿eh? ¿Tengo todas? Hostia, ¿en serio? Bueno, no pasa nada Lo hago rapidillo En verdad Y también le meteré valoranto Que estamos a nada de llegar a, a plata otra vez O sea, bueno, otra vez Otra temporada más, macho Que, ma que me hayan dejado en, esa, en, esa, en ese rango Es como, en serio, bro volví, eh, grande sana, ¿cómo ha ido? Me olvidé de jugar eh, con las VR. Coño, antes te dije de qué iba. ¿Te ido a jugar al, al simulador de, de job de trabajo? ¿Es que es eso? Como es Job eh, Simulator, es de, de, de trabajar. O Sabes que también han sacado algunos que están bastante. Coño, mosquito. Chiquitito. Están bastante guapos y a la larga pienso que en VR. Sé que queda mucho por sacar, pero por supuesto van a sacar juegos que también te pueden llegar a molar. Me entristeció porque le pregunté a tu hermano sobre lo de. Hostia. Lo del Slime Rancher Que fue una putada Me dijo que teníais que tener El juego sí o sí en Steam Para capturarlo con El, el de este, El de esto, ¿No? Uf ¿Llegó? Hostia, la leche Increíble ¿Y cómo te la has pasado, Supernova? Que también mola Cuando lo dijo Y digo Oh, qué bien Le han regalado una VR una Qué chulo En verdad son graciosas Y es otro rollo Totalmente diferente Así también pues, Podéis jugar los dos Cuando A ver, tu hermano ahora Porque el pobre Está con el castigo Pero cuando estéis los dos eh, Chill pues, Podéis llegar a jugar ambos por supuesto, coño Que ha salido ahí en medio Que ha salido en medio, que había como... ¿eh? ¿Qué narices? ¡Harry! Me encanta que la varita de Harry Siempre tiene como una luz ahí azul, eh Eh, vale ¿Me vas a hacer dar toda la vuelta entera? Por el mismo side? Ah, este gilipollas, gente O sea, si llego a hacer Lo que, lo que estaba pensando Me vi al guano, eh Increíble Iba a dar toda la vuelta por lo de los carderos, eh O sea, literal Bien loco Bien puto loco eh, vale, ahora sí que sí Easy sí Bueno, eso ya está Eso ya está abierta Pero no obstante voy a hacer esto, eh Ey Me mola que la animación O sea, no hay saltar vale En el juego solo hay que Tú vas hacia adelante Y él como que te Reconoce, ¿no? A la larga creo que voy a tener que ir por el otro lado Porque, Harry, tío No te sentaste Te has partido las rodillas, tío ¿Qué habrá aquí? estaba el troll? Estaba el troll, cabrón Hermano, un troll del señor Babanillo. Que está durmiendo en una cama de madera, tío Con el ojo virul Vale, vale, vale, vale, entiendo Ahora entiendo todo ¿Qué es eso, tío? Tiene hasta una puta chimenea, o sea, vive mejor que quiere este orco O sea, si le di aquí ¿Qué coño hace ese? ¿Esto qué coño hace? ¿Qué hace esto? Vale Entiendo que la llave, ahora ya es posible robarla e irme. Le tendré que meter con, con una un loja mora. Bueno, espera, espera, espera. Ma Acaba de hacer ruido, ¿no? ¡Ah! ¡Hola! ¿Lo parte? ¡Ah, o sea, que no puedo! ¡Lol! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacerle? Eh... Vale, creo que, creo que la... Creo que le ha hasta Harry, ¿no? Hasta Harry Petas. Madre mía. Ah, lo entiendo, bro. Ah, no se lo puedo poner a él. No llega. Oh, oh. ah, yo no sigo. ¿Puedo robarle la grajea? Ah, ya está roba. Me voy. Me la piro, me la aspiro. Eh, una duda de asistencia, ¿le está la palanca? Sí. Ah, me voy. Que he cambiado esta Howard, gente Madre mía ¿Cuántos peligros acechan en esta mazmorra de lo, de, lo, de lo surrealista, eh? What the fuck Me flipa <risa> eh, vale Hostia, eso se mueve Qué empanado que estoy, eso se mueve, ¿no? No puede ser, cabrón eh, ¿hay algo mal o, o cómo va la cosa? Hay algo mal, ¿no? O sea, no llega ni de coña Harry ahí O sea, no creo que llegue, ¿no? Parchazo seguro que decir Parchazo o parchazo Parchazo, ¿no? Bueno, en verdad, si llega aquí, llega a ese, ¿eh? ¿Qué? Mi fj tío, dándole al cuadrado. Oh shit. Y Brigua again. Amazing. Hostia, ¿y eso? ¡Ajá! ¡El mismo mecanismo de antes! ¿En serio? A ver. ¡Hola! ¡Pati mi cola! ¡Pégame aquí! Aquí, aquí, aquí, aquí. Aquí, bro. Aquí, aquí, aquí. ¡Oye! ¡No me ignores! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No! Bueno, sí, ahí cae de culo, ¿no? Oh, oh. ¿No ha caído? Oh, shit. En verdad. A ver si. Sí. Pior pastel, ¿sabes? De, de una. Eh. ¿Se pone igualmente ahí? Qué tonto, ¿no? <risa> Muchas gracias de nuevo a todos y todas. Tenía mucha ganas de traer este juego, lo juro. Aunque parezca una tontería, ¿eh? Tenía bastantes ganas de traer este juego. Sé que puede parecer estúpido, pero disfruto mucho los juegos de Playburo. <risa> ¡Hostia! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Tikirisi! Ah, estás aquí, ¿no? ¿Y si me voy? Y hago reset Ajá, ¿eh? Bitch Bitch, Summer rider Quiero un Ferrari spider Hola mi hola. dame la gracia Bye, bye Sí, sí De una Maldita sea, ¿eh? ¿Qué cojones? Ahora sí que sí En verdad, este juego Hacen los eh, No creo yo Que tarde mucho ¿eh? Alguien así en pro Y las la gente Eso es lo que me pidió el Snake, ¿no? De la gran puta, lo que van a hacer, ¿sabes? Está en... Sabía que Harry Potter podía morir, pero igualmente me envió aquí, ¿sabes? Hay que ser mala persona, Sirven Ney, ese man. Increíble. Diosito. <risa> la caña. En verdad mola, ¿eh? O sea, traer de juegos de así emulados en este emulador es que va increíble, tío. O sea, es sorprendente lo bien que se ve, tío. No esperaba que volvieras tan pronto. Claro que sí. Te... Métetelas por el poto. ¡Más huevo! ¡Oh, no! ¡Harry! ¡Madre mía! Increíble Harry lárgate, Potter Me odias, eh Es increíble como ya eh, Creo que solo queda un actor, eh O sea, de, de las primeras películas de, de Harry Potter, tío Porque ese man también murió, eh O sea, increíble Y creo que antes que incluso El maldito anciano, tío sacará la polla el, el Gandalf, ¿no? Yo le llamo Gandalf de, de aquella manera eh, Ahora sí que me deja ir por aquí Creo, ¿no? ¿No? ¿Y eso, tío? Ah, sí, sí, sí, sí ¿Me dejará guardar ya aquí? Eh, sí, ¿no? Hostia, una contrarreloj ¡Lol! ¡Hostia puta! Vale, vale, vale, vale La primera contrarreloj la ha perdido siempre por lo mismo, ¿no? Por las grajeas ellos ¿Qué locura, no? Espérate, ese cromo es mío ¿Vale? Vale, chato Sube, ¿no? Harry, petas. Sube Mamá huevo O sea, no, no vienen, se ponen aquí What? ¡Ah! Gracias ¡Oh, oh, Eso está mal, eso está mal Me has estafado ¿Qué estafada es esa? ¿Ah? Hacerme caso, libros A ver, ellos saltaré de más para atrás. ¿Ah? Sube, perro. Que no me da tiempo. <risa> Qué ruido tan toma... o sea, maléfico yo, ¿sí? los libros, eh. Póngase bien. ¿Loli el otro? Ajá, está en el mismo lado. Llega ya, Harry, Que te mueres, cabrón. Uy. Qué malo soy para las contrarreloj, eh. Fuera de malísimo, tío. ¿Más? Tía puta Me dará tiempo Joder, le tengo que pegar Se me ha caído una grajea, tío Se me ha caído una puta grajea gente. Hostia, me baiteo Me ha baiteado Me pone nervioso, tío, el sonido de, de la contrarreloj Por una grajea que le den por culo Que si no te vuelvo a hacerlo otra vez de nuevo Ponte aquí Bro, bro, que no te veo pasar cabrón No me da tiempo, no me da tiempo más Que mío, gente, me va a comer Puto libro Sube Vale, vale, último intento Bro El otro libro Por favor Bro No te... O no pone nervioso esa mierda No me... ¿Y yo? Ay, que no llego Bro, bro, bro, bro Ah, a lo Gomora, increíble. El calvo cabrón. Bienvenido joven. contra las artes oscuras. Llegas justo a tiempo. Seguro. ¿Usted no tiene una cara atrás? Vale. P puedes empezar, Harry. Petas, ¿vale? O hoy aprenderemos un potente. ¡No! ¡Sí! sí. ¿Perdimilius? ¿Listo? Sí, sí, yo también estoy listo, cabrón, nací, listo. ¡Boom, pow, pow, bing, pow, pow, ping, pow, pow, pow! Igualito que el primer de este que dice. Con vale. Concentración, por, por, por favor, va a ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Uy. ¡Ja! Oh, Dios. Está gozando. Que te... ¿Ha estado bien? Sí, sí, sí. Se lo gozó, eh. Se gozó, se, se lo gozó el man. Perfecto. Se lo ha gozado. Uy, Cuidado con ese. Uy, con ese. Uh, ¿Qué? Coño. Mal. ¿Sí o qué? ¿Quién te preguntó, bro? ¿Ha estado bien? ¿Sí o qué? ¿Te gusta y tal? Rollo, eh. Flubagan. Full, Full drill. Ajá, perfecto. Le sabemos, gente. Su puta madre. en la cámara de uno en uno para practicar. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero practicar con tu cara trasera, cabrón. Ahora, Harry, veamos cómo te defiendes contra las ¿Qué coño, tío? Sí, sí, sí, sí. Lanza tu hechizo a la oscuridad. Observa. Vamos a darle. Buena, bu bu bu buena suerte joven. Eh, no hay un libro por aquí para guardar y lo dejamos por aquí hoy. Que me he calentado, so, ya llevamos dos horas. Está bien, pero a ver, son creo cinco, o sea, le, le echamos el uno otras dos horitas y así, ¿no? Facilito. Ja, me voy. Increíble. Cinco puntos para tu madre, anótaselo. <risa> me voy. Aquí está el libro, Hermione. Hombre. Ah, Harry, la concha valora. No te sentas, tengo más Estar el objeto robado. Sí, vamos a ver sí, sí, sí, sí. Yo te cojo, vale Hermione? no te preocupes. Tranquila. Yo te cojo, espera. No vayas por ahí. Bro, me tocó, me tocó ahí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el libro para guardar? Ah, ah, ah. Por allí, la clase de pociones, ¿no? O sea, sé que era por aquí. ¿Y eso? Ah, yo me... Primero, no obstante, no o sea, vale, para guardar. Ahí estamos. Eh, me flipa que te cree una eh, tarjeta eh, virtual, tío O sea, está muy bien este emulador, la verdad O sea, no sé, molaría traer el Final Fantasy IX y el VII, eh O sea, pero originales Sería la pollísima mezcla poción, o sea, hostia puta Guapos los puzzles, tío, o sea, guapísimo ¿Qué coño? ¡Ah! Increíble, me he equivocado, gente ¿Qué coño? No sé por qué, eh I wonder why ¿Veis? Me... Nice. No vea, ¿no? Ese Harry, como. ¡Se hacen las pociones, gente! ¿Cómo le gusta a Harry Petas el mandango Amazing. ¿Me puedo hacer otra sin de, de buen rollo? Ah, no. Solo una vez. Uh. Vale, voy por el otro lado. Ok. O sea, no obstante, no sé si va a ser algo irreversible el volver aquí o no. Pero tenemos full HP. What? Aquí estaba el fantasmita. Vamos a ver. Hola, hola, buen día. ¡Qué guapo, no! De artes oscuras. Todo es muy extraño a decir verdad qué guapo cabrón ¿Es eso, no lo ojo La salida de las mazmorras está bloqueada por una serie de horribles maldiciones Seguro que es magia de artes oscuras Son cuatro maldiciones y hay que disiparlas todas antes de que se abra la puerta Las maldiciones reales están escondidas por la mazmorra Cuando las encuentres usa tu maleficio rechazo para disiparlas ya ves tú. No, creo que no me he enterado del de diálogo. Un... Perdón. Disipar, dice, ¿no? O sea, eso tenemos que puto bloquearlo. Eso es un puzzle, ¿no? Me flipa que haga ese sonido tan bacano de hija. Es muy creepy, ¿eh? Me recuerda a tal eso de Creep, tío. Una serie, bueno, una serie de, de. Era como pesadillas, ¿no? El narrador era un puto esqueleto, tío. Pero era súper icónico, la verdad. Era muy meme también. Era como eh, mil maneras de morir, pero versión pesadilla. Bro, ¿y eso qué es? ¡No me jodas! Pero si es el, canijo de Potter, el man este, tío Me acuerdo de jugarlo por la primera vez, me daba Epif, tío Joder, puta, será lo que me dice ¡Joder, puta! ¡Hijo de puta, el fantasma! O sea... <risa> ¿Cómo puede ser tan hijo de puta, tío? ¿Pero qué? O sea... Será <risa> desgraciado lo que me dice. O sea, tío, Harry Potter es huérfano, tío. No te metas con él, eh, pipe, de los cojones. Esto era el puzzle de los calderos, ¿no? O sea, anyway voy a pillar esta mierda. Tío, como el puto Alejer Capo está jugando hoy al Parasite de Eevee, eh. Gran juego, tío, de Square, eh, de Square Enix, increíble. O sea, no me acuerdo muy bien de este. Eh, de esta putada laberíntica. La mazmorra en sí, tío. Hostia puta, flipendo. El ¡Flipendo! ¡Ah! problema le ha quitado la cabeza, tío. O sea. Espérate, porque era cuando pegaba, ¿no? Vale, copísimo Nada, nada, de loco De <risa> loco, tío, que vamos O sea, me mola, eh Creo que este boss era esto, ¿no? Eran los bichos ¿Puedes pegarle carripetas? Oh, shit, bro Y brigado, game, Vale, easy Gracias, poderosas, tío ¿Cómo que era esto, tío? O sea, ¡Hola! Vale ¡Flipendo! Si quieres, de los ojos, tío O sea, increíble no, nah, nos quedan tres. ¡Hostia puta, que me caigo! Menos mal que he pegado el sartito eh, para atrás y para adelante, ¿sabes? Hijo de fruta, ¿eh? No le, no le daré a nada, gente. Vale, se para. ¡Se finía ahora! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos a darle a la almudrita! ¡Wow, ¡Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow! Oh, oh, oh! ¡Flipendo! ¡Pies, tío! ¡Flipendo! <risa> ¡Cómo mola, cabrón! O sea, ¿quién ha soñado tener la varita de Harry Petas y meterle un barazo eh, de Flipendo en el poto, tío. ¿Cuántas ranas, no? ¿What? O sea, maldito, ojo, el azul, el azul era, ¿no? Flipendo. <risa> ¿Por qué, tío? Están flipando, me flipa O sea, estamos flipando Vamos a darle, a ver, ranita poderosa eh, Equal What the fuck? Sí, sí, sí, sí, sí Ajá, ya decía yo, tío Maldito, ojo verde ¿eh? ¡Uh! ¡Hijo de puta! Maldita sea, que esto no es el Bug Slayer flipendo. Flipendo. ¡Flipendo! Vámonos, nos queda uno y nos enfrentamos, creo que era la cárbola el cerbero, ¿no? Ahora. O sea, I don't remember. I don't fucking remember. Creo que era todo para abajo, ¿no? Vale, aquí estaba el libro, eh, esto eh, del tiri. Y es que, como he dicho, es muy eh, serpentino, tío, esta parte de, del juego. En pequeño en su momento encima sí hacía la pichu un lío, ¿eh? Ah, hostia, puta, que resbalaba. No me acuerdo de eso yo, ¿eh? Hala. La verga, güey. No me queméis habrá por el otro lado, gente? O sea, un momento Ya por curiosidad, ¿sabes? plan, rollo, un momento Como chirría, ¿eh? O sea, como cuando en Semana Santa anda Andalucía Te meten... Oh, ranas So, so fresh bro, bro, bro, bro ¡Ah! Harry, ¿por qué deslizas tanto? ¿Y ¿Qué hago la leche? Tío Como chirría los zapatos, gente Del Harry, petas Lipendo. Vamos a por el glass las... Ay, tío Eso está aquí, ¿eh? Sneaky Eyes Vale como Fa-fa-fa-fa-fa-fury, fasa, fasa, fasa, fasa, fasa, fury ¿eh? Wow ¡Oh! ¡Hijo de puta! Estaba aquí ¡Mi Pensaba bien, monjente ¿Ud le he hecho? Just finish him ¿Cómo que has salido, ¿Ah? Putos ojos cabrones, ¿eh? ¿Cómo se ríen, tío? Eh, me recuerda la risa de las tres brujas de Hércules, tío O sea, amazing Creo que ahora... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo me ha dado, cabrón? La tortuga Qué hace una tortuga en juego, argente? O sea, tío, el tráfico y le de animales, tío, ahí eh, ya me entendéis, ¿no? Así es diferente. Eso también agiliza mucho las cosas. Vale, ya estamos aquí. Eh, wow. Hola, bro, ¿qué tal? Bien, Harry. Has disipado las cuatro maldiciones. quiere <risa> <risa> <risa> ¡Me jodas! ¡Ay, madre! ¡Mira qué hora es! Has estado tanto tiempo aquí abajo que ya ha empezado la clase de transformaciones. La digo yo. No llegues tarde. Mr. y No, tío, la señora esa del sombrerito, o sea. En lo alto del castillo. Puedes llegar allí desde la torre. De Gryffindor. Gracias, señor eh, Ghost. Francis Natra fantasma. Bueno, sería un poquito Miguel de Cervantes, ¿no? Se un poquito.